Partido. El Rafa con el mejor equipo deportivo. Rafa Gol, gol, gol, gol. gol. El trafagol. Rafa Gol, Rafa Gol, gol, gol. gol, gol.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 En el AM La Voz del Río Grande 910, en el FM Canela Estéreo 87.9 y en nuestra plataforma de Facebook Live Rafa Gol al aire, en YouTube, en Rafa Gol Linares y nuestra emisora virtual. Nuestra emisora online www.rafagol.com. Bueno, hoy el debate con mucho fútbol porque hoy... Hubo dos partidos seguidos, a primera hora nacional, Jaguares 0-0 y a segunda hora, Medellín, Pereira 0-0, sin goles. Pero desde luego con temas álgidos que vamos a debatir en esta noche eh, y que en algunos momentos pues, estaremos hablando de ese interesante tema. Hoy quiero compartirles un versículo que está en Apocalipsis. Capítulo 3, versículo 20, la gente se atarra con el Apocalipsis, el Apocalipsis es el libro de la revelación, pero hay cosas como esta, dice Apocalipsis 3, 20, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo, toca la puerta, ¿quién toca la puerta? Jesucristo, si alguno oye mi voz, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Jesús está tocando en esta noche la puerta. ¿Cómo? A través de este mensaje, puede ser. Jesucristo toca el mensaje de su vida, pero Dios es caballeroso. Él espera que usted abra la puerta cuando Él le hace el llamado. Entonces, Dios quiere tocar la puerta de su hogar, si están problemas, en dificultades. Si usted tiene un problema con sus hijos en la droga, en el alcohol, en, en, en, en pandilla, en garbía, como estén, Si usted permite y abre la puerta, usted solamente tiene que abrir la puerta y Dios se va a encargar del resto pero este es el llamado ¿cuáles son sus finanzas cómo están sus finanzas usted en este momento está que pega un tiro como dije la hermana pasada se le tira al metro en plancha ya entonces Dios toca la puerta siempre primero toca y usted abre pero si usted abre Dios entra del resto Dios lo va a dejar ahí, quietecito usted en primero. Qué bueno que usted pueda abrir y decirle al Señor, sí, entra, entre en mi vida, entre en mi hogar, mi vida es un desastre, estoy arruinado, estoy acabado, tengo miedo, tengo susto, con todas las cosas que están pasando. Hay gente que tiene miedo por todo, por la pandemia, por la situación, nadie sabe lo que va a pasar. Pero qué bueno que siempre la palabra de Dios tiene una respuesta a todos los interrogantes, a todos los interrogantes, porque es el manual, de convivencia, de vida, que Dios diseñó para todos nosotros, lo que pasa es que la gente no lee el, con, el manual de convivencia y, y por eso vive la gente realmente cometiendo equivocaciones y hierros peligrosos bueno, ahora sí nos vamos al debate, nos vamos a la polémica, pero antes el debate lo quiero presentar porque tengo premios para las personas que me llamen esta noche, las personas que me llamen esta noche le voy a entregar esta espectacular ancheta, mírela bien, esto es una ancheta que viene con todos los preguntas. BKM, Alcos Farmacéutica nos manda. Esta ancheta que tiene el alimento que le gusta a Gustavo, a Luciano, con semillas de cannabis, que tiene. Eh, es bendito, el, le digo. Que, sí, y que tiene la. Desde luego, mire, ahí tiene la. Ahí tiene la. Sí, sí. La vitamina C. La vitamina C. Que es. Ahí está la vitamina C para todos. Y también tenemos el bloqueador. Y, y tenemos el, besa, el, el besantil masin. Y el Blue Beat es un reconstituyente. ¿Quién se va a ganar esa anchetas? Llame 232 4604 018 5015 Más premios, más premios. Tengo más anchetas. Las de la comarca, con todos los productos de la comarca, buñuelos, enlatados, todo. La comarca, ahí lo estaremos entregando entre las personas que me llamen esta noche. Son dos anchetas. Ahí están. Una eh, viene en papel y la otra está ahí en el fondo, empacada eh, en esa bolsa espectacular. Tengo más premios para entregar: más placa, más placa. Esto es, vamos a estar entregando la masilla, el estuco, dos en uno, dos en uno de más placa. Para los que llamen a esta caneca, se la vamos a entregar. Y el que gane, esa caneca la llevan a la casa, a domicilio. Y tengo de Chitul herramientas manuales de calidad. Esta noche vamos a entregar esa vapor espectacular antiadherente que estaremos entregando entre las personas que llamen. Y tenemos otro premio que es esa esmeriladora para las personas que llamen. Son dos premios de Chitul. Una, la vajilla y otro la esmeriladora. ¿Quién se lo va a ganar? Es fácil. Entre los que llamen a nuestras líneas 232-4204 y 018051 8051 5015 Nos vamos. Ahora sí. Al debate, El debate lo presentamos a nombre del Hotel Dan Carton. Cuando usted venga a Medellín, venga al Hotel Dan Carton. Amabilidad y excelencia. La vida es un lujo en el Hotel Dan Carton porque es un hotel cinco estrellas. Y bueno, Luciano, ¿usted ya hizo la revisión técnico-mecánica de su carro? Por supuesto, en el CDA San Juan. Y yo también hice el trámite rápido y fácil con CDA San Juan. Sí, señor, para su moto. Por supuesto, los esperamos. Ahora mire la fachada ahí en San Juan, la de la fachada verde. No tiene pierde. El CDA San Juan. En San Juan con la 70, número 6913. Y llame al teléfono 312-680-7113 de CDA San Juan. Y estamos con Alco Farmacéutica. Claro, porque en Alco Farmacéutica usted puede llamar a esta línea y señores, eh, los señores que nos escuchan a esta hora, pues pueden participar y llamar de las droguerías, de las farmacias, porque tenemos desde luego grandes descuentos para ustedes. Llámenos 604-444-0411, Alcos Farmacéutica, medicamentos de calidad con sentido humano, y ellos, a nombre de ellos, estamos entregando también esa espectacular ancheta. Más placa, masilla y estuco plástico acrílico. Ahórrate el reboque, tiempo y dinero. Aplícalo en concreto, bloques, ladrillos y drywall. Perfecto acabado en tus obras. Bueno, y la pregunta para los que se quieren... La pregunta para los que llamen esta noche y se ganen todos esos premios que vamos a entregar, está fácil. ¿Cómo es la pregunta? La pregunta es muy fácil. En la central mayorista de Antioquia, ¿qué había antes? ¿Qué había, había, ¿Allá había un escenario? ¿O habían dos? Dos, dos. Que con, diga uno. con uno que diga, fácil, en tierra derecha. Listo, don Fernando. O si no, don Fernando, que jugáis, que mucho fútbol por ahí. Bueno, cualquiera de esas dos preguntas, a la fe, ahí les doy las pistas. Vamos al debate, vamos a la polémica.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 Frente al equipo de Jaguares, un equipo que supuestamente, hablo de Jaguares, está comprometido para buscar casilla al banquete de fin de año. Pero no, no hizo nada, Jaguares. Y Nacional, pensando en su compromiso dentro de poco tiempo, frente al Archi poderoso, imbatible, el boom del torneo deportivo Pereira. ¡Qué miedo, qué miedo el deportivo Pereira! Eh, frente a semejante tsunami que eh, le espera el Nacional, pues simplemente hizo, ¿cómo se llama eso? Administración del partido, trámite del partido, le dio trámite, le dio trámite y cuando quiso llegarle, le llegaba y no la metió. Y cuando tuvo para meterla, la votaba. En fin, ese partido para mí de Nacional, pues no es un desastre, pues. Simplemente no ganó. Y no ganó porque encontrara mucha, mucha resistencia un oponente de lujo en Jaguares. No, Jaguares estaba orinado del miedo con Nacional. Muerto del miedo con Nacional. Temblando ante Nacional. Y Nacional, pues, dejó pasar el tiempo dejó pasar el tiempo y al final de cuentas no concretó el golcito que le hubiera dado tres punticos más en su en sus primeros puestos que ostenta con lujo de detalles en la actualidad del fútbol colombiano la gente en el país anda mirando mucho al deportivo Pereira pero no miran hacia arriba no miran al primero porque el primero no les importa al primero lo quieren ver es allá eh, enterrado en el fondo en el fondo del mar, pero es el primero y sigue siendo el primero. Y del partido con Medellín, pues ya los señores del escuadrón yo, llegarán con su pañuelo, llegarán con su tema de Nietzsche, faltó un pañuelo, para llorar lo que pudo ser y no fue hoy frente al archipoderoso Deportivo Pereira, además de que se quejan, la sacaron barata ante semejante rival. Ellos mismos no dicen que es su... ¡Ala, qué equipazo! No lo dicen igual, ¿de qué se quejan? La sacaron barata empatándole el archi, al archifuerte y poderoso deportivo. Hoy Pérez. fue muy poco, pero... Bueno, muy bien, Luciano. En la mesa de la polémica del debate, le damos la bienvenida a don Gustavo Osorio Sanazar. Faltó un pañuelo, como dice Luciano. ¿Qué pasó hoy con Medellín? Buenas noches, Gustavo. Bueno, eh, no, yo lo veo muy agrandado, diciendo que hoy el eh, Jaguares estaba... Eh, con los calzones mojados Totalmente. ¿sí? para no utilizar la palabra de él, que se estaban eh, se estaban orinando ahí a goticas Totalmente. los señores de Jaguares con Atlético Nacional bueno, yo no yo no diría eso porque acá eh, los chicos también le ganan a los grandes hay veces que se rebelan y le ganan a los grandes me parece sí que Nacional se dio un paseo de salud, es más yo del técnico Alejandro Restrepo le hubiera dado más descanso a otros jugadores que estaban muy trajinados, yo no hubiera puesto a reaparecer hoy a Baldomero Perlaza porque Valdomero Perlaza casi sale lesionado por allá cuando le cometieron una falta y el hombre se espatarró demasiado. Así que me parece que no hubiera corrido esos riesgos en un partido de estos y en una cancha tan hostil como la del de Estadio Jaraguay de Montería. Hablando de mi equipo, hombre, qué bueno que todos los partidos de Medellín los hubiera jugado así. Si Medellín hubiera jugado así, todos los partidos, no solamente tendría el estadio lleno, sino que, que también tendríamos más puntos. Porque yo le digo... Uno, como jugó hoy Medellín, está más cerca de ganar. Y no me van a decir, sí, no hicimos gol hoy, eh, porque el árbitro y todo lo que quiera, pero no, uno arquero. cuando... y Sí, y el arquero de, del equipo deportivo Pereira. Pero uno cuando juega así, yo estoy seguro siempre, ha sido mi prédica, está más cerca de ganar. Porque desde el primer minuto de juego, ya Medellín estaba sobre el marco del deportivo Pereira. Y, uh, hubo partidos en los cuales Medellín ni siquiera atacó, se relajaron, no les dio ganas, eh, la actitud no fue la mejor, pero hoy ya les dio por correr cuando tenían la soga al cuello y cuando ya los hinchas estaban desesperados y ellos seguramente previendo que iban a salir en tanqueta, hoy sí salieron a meterla toda, porque hoy hubo concentración, hubo solidaridad, hubo anticipo, hubo ataque, hubo toque, hubo eh, transiciones buenas de tener la pelota. Hoy vi a un Medellín... Bien, jugando bien. Así que se demostró hoy que sí tiene nómina. Pero eso sí, ineficaz para el gol, no tenemos quien haga un gol, yo no sé qué va a pasar, pero el equipo para mí está eliminado. Para mí el equipo está eliminado, tenemos 21 puntos, faltan 9 por disputar y creo yo que no alcance porque como van las cosas se van a necesitar para mí pasar de los 30 puntos, para mí pasar de los 30 puntos y a Medellín solamente le da 30 puntos ganando los tres partidos que vienen, así que matemáticamente tendrá alguna posibilidad, pero el fútbol, si el fútbol de Medellín fuera como el de hoy, yo creería, pero como el fútbol de tantos partidos anteriores fue desastre, no creo que el equipo vaya a clasificar. Y Comezaña se ve que ya está pensando es en la Copa Sudamericana porque a él le dijeron cuando lo contrataron, Señor, venga para que usted lleve el equipo a la Copa Sudam Sudamericana, ya que yo no pudo. Bueno, señor. Realmente sí, yo esperaba más de Julio, porque perro viejo late Chao. Y Julio Comensañá, ¿acaso que es un técnico eh, primario? No, es un técnico con todas las charreteras que conoce y creí que le iba a enderezar el camino al Deportivo Independiente, pero no fue así. En la mesa de la polémica del debate seguimos, a ver, saludando a los panelistas, analizamos Nacional y después vamos con Medellín a profundidad. Don Augusto Velosa, el cirujano del comentario, buenas noches. Hola, don Raba, compañeros, es un placer saludarlos. Bueno, de nacional sí se esperaba más ritmo de de Nacional y del de, de, de, de opositor pero realmente fue por Nacional más por cumplir, ¿no? pudo desacelerar en, por momentos, medio aceleró por momentos, los dos arqueros protagonistas en pelotas quietas y en fin eh, pero pudo ser un mejor espectáculo pero, y creo y estoy de acuerdo que debió rotar más Nacional para descansar algunos jugadores que, que, que no han descansado a lo largo del campeonato de todas maneras, primero en la reclasificación el conjunto verde con 75 puntos seguido por millonarios con 73 y luego está Tolima con 69, recordemos que el que gana la reclasificación gana un directo, cupo directo a Copa Libertadores de América. Ese es un tema interesante allí, vienen estos tres partidos restantes. Sobre Medellín, eh, sí, hace el mejor partido del campeonato. Comenzaña llegó hace mes y medio a, a, a dirigir al Medellín, eh, ya habían pasado 10 sí. fechas. Entonces ha dirigido siete partidos de, de, de esta liga Comensaña, y me parece que hoy en el séptimo partido encuentra más o menos ya la organización en defensa, en el medio campo, en la zona delantera, faltó la definición. Eh, y como decía en la rueda de prensa Comensaña, eh, el fútbol no es solamente de huevos, porque hoy los hinchas en el estadio todos estaban diciendo que huevo, huevo, dice, no, no confundir carácter, carácter con huevos. No es lo mismo, no dice Comesaño. Dice no Comesaño que, que no es lo no mismo. No tiene carácter, no tiene ese eh, sentido de pertenencia claro. Claro. que son los huevos. Dice que no es lo mismo. porque hay ¿Usted unos qué que, piensa? Hay unos que. ¿Usted que eh, ver, ver, hay, porque hay un, yo estoy de acuerdo con Comesaña porque ah, hay unos ver, que eh, dicen huevos y corren sí, como sí, sí. locos y corren como locos. Y el tema, el tema es carácter, es otra cosa, ¿no es cierto? Es otra cosa. Me parece que, eh, sí. por ejemplo, hoy, hoy, hoy chas, tengo entendido la voz que por qué no corrían, que por qué no sudaban. Le, le, le gritaron y, y de todo y con pancartas en el estadio pullaron a los jugadores y a como, los directivos y a los directivos pero como dice como, como dice Comensaña el hecho Medellín es de los equipos en Colombia que más corren cuanto a kilómetros recorridos por, por, por partido Carrette. no y Barragán no, lo dijo en días pasados antes de salir del Medellín cuando era preparador físico y cada partido bueno, es el mejor bueno el, el, el tema del barra el tema del barco usted ha sido un crítico y estamos mucho de acuerdo con, bueno. en Brasil Gracias, cirujano, pero es que es que me hable sí. de Nacional, porque es que después hablo de Medellín. A ver, Juan Diego, si usted sí la cogió ¿por donde es? Buenas noches, Rafa, saludo especial para usted, para todos los televidentes, para todos los cibernautas, la gente que sigue las plataformas digitales de Rafa Gola al aire. No, es que, a ver, lo de Nacional, lo de Nacional es, es para interpretarlo. Yo lo interpreto de esta forma. Es un equipo que está tranquilo, ya está clasificado, hace rato está clasificado, no tiene por qué sufrir. Entonces, ¿para qué se va a arriesgar un equipo cuando hay uno que está con necesidades, Jaguares tiene su necesidad, ¿qué tiene que hacer Jaguars? Ganar a Nacional para aspirar a, ese, a, ese, a algún cupo en el torneo final, pero no le dio, Nacional hace su fútbol, sale tranquilo, hace su juego, e encontró oportunidades, no, no, no, no pudo encontrar el fondo de la red, pero ese punto me parece valiosísimo para seguir sumando dentro de esa... Eh, eh, tabla de posiciones que sigue dejando a un equipo sólido contundente, efectivo, porque si llegó allá es porque tiene efectividad y que de todas maneras pues deja un plus muy alto para lo que van a ser las finales entonces yo creo que lo de Nacional ha sido muy claro, lo de Nacional ha sido contundente y creo que lo, lo de este partido de hoy tampoco es para pensar de que jugó mal, no me parece que haya jugado mal, jugó tranquilo, como tiene que jugar en adelante cuando ya todo está consumado, todo está listo para lo que es la fiesta final del fútbol colombiano don Bueno, muy bien Saludo en la mesa de la polémica del debate de esta hora a Donald King, la voz. ¿Cómo le fue a Nacional? Hola, don Rafa Gol. Saludo cordial para usted, mis compañeros televidentes. Como yo soy disciplinado aquí en el debate y no entran risas grabadas, yo le voy a hablar de Atlético Nacional, como usted lo pide. Es cierto, un partido de trámite a media máquina jugó nacional si Nacional hubiese querido, le hubiera marcado uno o dos goles a, a, a Jaguares, que sí tuvo un poco más de actitud. Claro, Jaguares eh, pretende ingresar a los ocho del fútbol colombiano. Sabe que me gustaron dos jugadores que actuaron y que no venían eh, teniendo la oportunidad. Uno de ellos, Mier, para quien habla, eh, hombre importante hoy en el empate de Atlético Nacional, y Rugger y Blanco, porque es que Blanco lo traen de Santa Marta como goleador de la B., y ha tenido poca oportunidad. Yo no sé si el tema de Duque, darle tanta continuidad, inclusive ingresó en el segundo tiempo y no ponerlo a descansar como debe ser un jugador de 35 años, tan trajinado y teniendo en cuenta lo que viene, si es que el jugador quiere eh, marcar más goles para terminar como goleador de Atlético Nacional, pero en este momento hay algo que es el bien general por encima del particular. Había que poner a descansar jugadores, Valdomero Perlaza viene de una lesión, Harlan Barrera le han pegado todo el campeonato y uno ve la nómina de Atlético Nacional para hacer recambios, el tema de Guzmán, el mismo Alex Castro que inició el compromiso. ¿Sabe Rafa que se acerca una fecha muy bonita para el hincha de corazón de Nacional pero que en resultados por tendencia no han sido buenos? pero ojalá sea así porque Nacional, que tenga un buen resultado el próximo compromiso, porque se va a celebrar el día del hincha verdolaga. Y me gusta a quién le van a rendir el homenaje, al Lobito Guerra, porque en el fútbol como en la vida hay que ser agradecidos. Él acaba de terminar su carrera futbolística hace poco, fue campeón de Libertadores con Nacional, y ahí está el tema. El Lobito Guerra estará en el Atanasio, próximo compromiso, celebración del día del hincha verdolaga, que bien merecido lo tienen. Llenan todos los estadios del país parece muy bien eh, que se tenga en cuenta por parte de los clubes de Nacional hacerle un homenaje a jugadores que le aportaron. El Lobo Guerra sé que está en la retina de los espectadores y en el corazón también por todo lo que hizo con Atlético Nacional. Nacional empató con Jaguares, viene el próximo partido, está pendiente la Copa Colombia, la final frente al Deportivo Pereira. Va, el partido va a ser el 10 y el 24 de noviembre. Primero a Canela, Atanasio y cierra en el Hernán Ramírez Villegas de Pereira. ¿Conclusiones del juego nacional hoy, Luciano? Simplemente se tramitó un partido que había que tramitar, ¿sí? en cuanto a que los jugadores, ¿qué hacemos si ellos quieren jugar? Ellos quieren jugar, ¿por qué? Porque están motivados, porque están agrandados, porque están haciendo una excelente campaña y ninguno quiere dejar de desacelerar. Es que ese cuento de que no, que hay que ponerlos a descansar, que, porque, porque, que la curva, ¿cuál curva, hombre?, ¿Cuál curva? Nacional en, en, en ese estadio de, del Jaguares, en una plaza que es bien difícil por, por, el, por el medio ambiente. Nacional hoy estuvo bien, está bien, goza de cabal salud. Ese empate a mí ni me, ni me pone triste pues porque no se ganó, ni me desespera. Simplemente se tramitó un partido esperando a ver qué planteaba el rival y lamentablemente Jaguares no hizo ninguna exigencia. No, los, los equipos tienen que rotar la nómina, sobre todo cuando uno llega a 40 puntos. ¿Quién no quisiera tener 40 puntos para estar sobrado en el campeonato? En el campeonato pasado Nacional con Guimarães hizo 36 puntos, ahora tiene 40. Y muy raro cuando usted ha preguntado mucho, ¿por qué no ponen a Ángel? Ángel es recambio, le recuerdo. Entonces, sí, pero acá, es que... acá, estos jugadores que tienen la oportunidad, así como la tuvo Rugger y Blanco, el tipo, el eh, señor Alejandro Restrepo también pudo haber cambiado un poco la defensa, porque la defensa sí, en, son los mismos que están muy trajinados, el sector de volantes igual. Le recuerdo, Rafa, que antes, del ante part... Medellín, que, tranquilo. A, que antes del partido de la Copa Nacional juega el próximo sábado a las 8 y 5 de la noche contra Atlético Bucaramanga en Bucaramanga. Bueno, señor. A, a mí me parece, pero... Rafa, que tiene que haber rotación porque eh, tanto que... Pero no criticaba la rotación. Sí, dos sí, no, años. no, no, no, no. Yo, yo a Osorio no lo critico en la rotación, es en el cambio de, de, de, de, de posiciones de muchos de los jugadores. Yo, no le Necesita, pero yo creo que Restrepo, el técnico nacional, dice rotación o no, yo quiero ganarme la reclasificación, no voy a desacelerar en ese sentido. Entonces ahí sigue con el tema de la reclasificación arriba, dos puntos por arriba de Millonario. Yo creo que está por ese lado el tema de Restrepo en nacional. A Rafa, corrijo. Es el partido de sacal el, saca el local. Local. Partido saca sábado, la, eh, acá, sí, el día del hincha, acá, sábado a las 8 y 5 de la noche, contra Atlético Bucaramanga Estadio Atanasio Girardot. Bueno, no se preocupe, don Gustavo, el que quiere un beso, busca la boca. No, a ver, eh, ¿usted qué dice, don Juan Diego? Uy, ese No, Rafa, es yo insisto en que, en que la nacional está tranquilo, en que es un equipo que ya cabalgó y consiguió lo que necesitaba conseguir, esperar por las finales, buscar el tema de clasificación, quiere ser líder en todo, como tiene que ser, para eso está hecho Nacional, para ser líder en todo. Es muy bueno el tema de la ambición en Atlético Nacional y en su técnico que lo ha demostrado y es un equipo con jugadores ambiciosos de categoría, de carácter como su presidente que me parece tiene mucho que ver en este tema, pero es que Nacional tiene muy buenos jugadores alternantes y es cierto, hay jugadores como Perlaza, como Duque, como Harlan, el mismo Brian Rovira que han jugado buena parte de los compromisos y Nacional tiene a Guzmán, tiene a castro tiene una serie de jugadores por lo menos el día de hoy así hayan jugado los alternantes están muy por encima de jaguares y seguramente muchos de estos jugadores es, miraron o están mirando más de reojo lo que viene de la final de la copa colombia que el partido hoy ante jaguares porque el equipo ya está clasificado bueno cerramos el capítulo de nacional vamos con independiente medellín que medellín jugó hoy y lamentablemente empató el partido pero Medellín marcó un gol en el minuto 94, un gol legal, pero antes hubo una falta de la mano. Un codazo de Arregui. de Arregui. Eh, transcurre la jugada, viene el gol. El gol es bien concebido, pero hay una falta. Está bien, los señores del bar en el minuto 90 y pico determinan que hay que anular el gol. Pero yo quiero preguntarle a los señores del bar que han venido manejando esto como siempre. Yo desde que fundaron el bar he sido enemigo del bar. Desde el primer día les dije, espero no se han equivocado, pero para mí el bar después de ver la actuación del bar y las personas que lo dirigen, que no son los mejores, porque han sido los peores árbitros que hemos tenido en el fútbol colombiano, son los que están dirigiendo el bar. Pero ahí los colocaron y dije bueno, esto debería ser un bar con B de burro porque uno tiene que estar muy borracho o muy marihuanado para pitar y tomar decisiones como los que ellos toman. Entonces, ese bar para mí, es una pena, es una vergüenza, y sobre todo por los que lo dirigen, porque no tienen los mejores antecedentes como árbitros de fútbol profesional colombiano. Y hoy, en el minuto, le anularon, pero la pregunta es por qué el penal, con una mano extendida en el primer tiempo, la repitieron y por qué ahí sí no pitaron el penal. Y el gol lo anulan, listo, porque deberían haberlo anulado entonces me sigo preguntando si estos señores que domingo a domingo jornada a jornada, miércoles, jueves porque ahora hay fútbol casi toda la semana estos señores la embarran y siguen dirigiendo el bar ¿quién le va a poner el carcabela al gato? ¿qué hay detrás de todo esto? ¿qué intereses oscuros hay? porque en, un, en el último minuto se cambia un resultado con un gol, ¿a quién favorece eso? ¿quién está detrás de todo eso? ¿Serán las apostadores? Ahora que hay tanta apuesta, uno pone un partido y hay 20 apostadores ahí. No hay derecho a esto. Me parece que es un camino escabroso, demasiado oscuro por el que está atravesando el fútbol profesional colombiano. Y ese bar, es mejor que lo quiten. O póngalo. Yo lo acepto que a mí me digan, tenemos un bar, y yo lo acepto, pero me lo ponen con B de burro, con B de borracho. Yo lo acepto, porque ya sé quiénes dirigen ahí. Pero no hay realmente credibilidad en estos que dirigen el bar porque fueron los peores árbitros que han dirigido el fútbol colombiano. Ahora sí voy con Gustavo Osorio para sí. que hable al Medellín. Mire, el bar en Colombia no ha servido. El bar en Europa, cuando llama al árbitro es porque le va a asesorar y no lo va a hacer equivocar. Acá el VAR llama al árbitro para hacerlo equivocar. Yo pregunto, yo pregunto, mire, después de la falta de Arregui, pasó otra jugada. Primero él va y cometió una falta, sí, esa falta existe. Después Arregui, a renglón seguido, va al piso y el jugador Johnny, eh, Johnny, el volante del Pereira, pasa por encima pasa por encima de Arregui, de Arregui, ahí van dos jugadas, luego el gol de Gallego. La pregunta que yo tengo es la siguiente, en el primer semestre hubo una jugada, si no estoy mal, que fue de Juan Fernando Caicedo y terminó en gol, y pedimos que la anularan, y el VAR y, el y los pontífices del arbitraje, entre ellos exárbitros, dijeron en los medios de comunicación que no se podía devolver la jugada porque ya habían pasado dos. Aquí entonces pasaron también dos jugadas. Yo los quiero escuchar. Los quiero escuchar a ver con qué me van a salir ahora, con qué explicación, porque yo estoy aterrado. Señor del Pereira, abre el brazo así, vea. Lo abrió sí, así, sí, sí, lo abrió señor. así. Le pegó por acá, lo abrió claro. totalmente. Y la última modificación de la Internacional Boar dice, si extiende el cuerpo, si se agranda el cuerpo con, la, con el brazo, al pegarle en el brazo la mano, entonces se pita el penal. Ahora, qué, ¿qué podemos decir entonces? Bueno, a ver, Luciano. Yo les acepto que lloren por el penal que no les pitaron. Pero el gol fue bien anulado. Claro, es que fue, hacemos, bien. Pues? No, el fue bien. fue bien anulado, fue bien, porque no? hubo falta previa al gol. Sí. Exactamente, es que la sin hueso... Entiéndase lengua castiga mucho. <risa> <Así> que <risa> que hace, a, hace, hace unos días en el partido América Nacional se le mete al América un gol de contragolpe monumental y alegaron que estaba en fuera de lugar el señor Sebastián Gómez y mal no estoy y alegaron y los micrófonos rechinaban. Sí, eso hay que anularlo porque está en fuera de... y hoy están llorando por otra jugada del bar. No, el, el, el bar cuando les conviene, válido. El bar en Colombia bravo. no ha servido. El bar, el bar no, no. cuando conviene, bravo. ¡Qué berraquera! Sigue el bar. Yo acepto que el penalti no lo pitaron. Acepto que el penalti no, no, no, no, no lo pitó el señor árbitro. Pero en la jugada de gol no se equivocó. En la jugada de gol hubo una falta previa. Tan grande como el estadio. Tan grande como el estadio. Entonces. Unas por otra, ¿no? Cuando es para Nacional, es un gol que era legítimo de Sebastián Gómez, porque arranca desde atrás en un contragolpe de su zona defensiva. Si aplaudieron al par y hoy están llorando por el par. No es que el bar es bueno de acuerdo a la conveniencia que me deja mis intereses. Ahí es bueno el bar. Bueno, para mí el bar ha sido fatal. Nefasto con Nacional, con Medellín, con la Selección Colombia, porque no solamente el problema del Bar está aquí, en Sudamérica también lo acabamos sí. de ver recientemente. Vimos cómo en la Copa América a un señor Rojas aquí lo sancionaron en la Copa, un árbitro nuestro que dirigió el Bar y aquí sigue mandando campante. No, es que el bar hace equivocar al juez en el país. ¿Qué no, me dice de la final no, de la Copa Libertadores? Yo estoy en contra del VAR y defiendo los intereses de Nacional y Medellín, porque a mí sí me preocupa que a los equipos de acá les roben desqueradamente como lo han hecho. Hoy, listo, anulen el gol, pero ¿por qué no pintó la mano penal? La mano a ver, penal. Don, ah. don Augusto Veloso. Ya ha dicho, como enseña en la rueda de prensa, que esa jugada es una miserableza del fútbol. La forma como le quitan esa posibilidad del gol al Medellín. Y hay un lío en Brasil por ese tema del bar. Hoy, precisamente, el partido gremio contra Palmeiras le anulan un penalti a favor al gremio. Y los hinchas entraron al terreno de juego y destruyeron el bar Rafa. Esto lo estamos diciendo para evitar que de aquí en adelante suceda algo también similar en Colombia. Hay un lío en Brasil, bien teso, destruyeron no el bar. No de ideas, hombre, que pase eso aquí. Pero, pero, y, y los presidentes de los equipos quieren que haya bar en todos los partidos del próximo año. Van a haber modificaciones en pero, el evento, en el torneo, y quieren que haya bar pero, pero, en todos ¿cómo los partidos. Les parece es esa hombre? hombre? ¿Cómo les parece? Están hablando del bar y no hablan del gol que se come Kevin Londoño. Yo que soy tullido porque yo tengo dos prótesis en mis rodillas, meto a gol con los ojos cerrados. De eso no van a hablar. De eso sí no hablan. ¿Qué no, que es que Rafa el parque, no. yo no sé qué. Pero esa jugada tan puntual de un jugador que se dice profesional del fútbol, que habla más que un perdido como Kevin Londoño, eso sí lo pasa. Eso sí lo omiten. Eso es, sí lo omiten. Es miten, que la pregunta de Rafael fue sobre el parque. El tema de Rafa fue... No, no, bueno, el, tema, al el tema es Medellín. No, no, no, no, pero sto, yo, el espera, tema no es el bar. Déjame ter terminar a, a uso de los... Hablando de Gremis, no, no, no, de, no, de los el el tema es que no, no era, era. Era un tema de Brasil, A mí no me interesa estamos hablando del bar. No me interesa nada el bar. Estamos hablando del bar. ¿Qué eficacia del Medellín para grutar? Bueno, listo. Entonces, A mí mientras al bar me lo pongan, con la otra B, no con la que tiene, con la V, sino con sí, no, no, la B, grande que llamamos, con la que se escribe burro borracho, póngalo y no hay ningún problema. Y porque uno ya sabe quiénes son los que dirigen ahí. Señor Juan Diego. Rafa, es que la ineficacia de Medellín también hay que anotarla. Un equipo que tuvo tantas oportunidades de anotar en el partido de hoy, por ejemplo. Sí, que fue el partido de más actitud, pero era el partido donde había que anotar, y había que ganarlo. Y no consiguió esa, ese objetivo. Hicieron grande a un arquero, se está apenas dando conocer nuestro medio, ...Santiago Castaño... Y, y, ...y no encontraron el gol por ningún lado... ...entonces cuando se recurre a este tipo de cosas... ...es por la falta... ...la falta de eficacia en el arco rival... ...cualquier cosa que pase... ...entonces, listo, una mano... ...no la sancionaron, perfecto... ...pero viene el gol, bien sancionado... ...el gol bien anulado, perdón... ...bien anulado, entonces... ...viene también la recriminación... ...claro, si esta sí, porque la otra no... ...y ahí tiene que tenerlo en cuenta que Medellín lo tuvo todo para ganar este partido, que tuvo elaboración, tuvo individualidad, tuvo colectivo, pero no encontró nunca el gol, nunca encontró la oportunidad de meterla, entonces ahí es muy difícil. Es claro lo que ustedes advierten del tema del VAR, y no me voy a, mm, a remitir más a esa acción, entendiendo lo que ustedes dicen, solamente un detalle, porque este servidor pues tiene la posibilidad de ir al estadio y cuando hubo la mano del jugador del Deportivo Pereira, ningún jugador de Independiente Medellín le protestó al árbitro. Que eso me llama poderosamente la atención, dónde está la categoría y el talante de los jugadores para protestar esta situación. Pero yo me quiero detener en eh, el mal estudiante que ha sido Independiente Medellín. Porque los malos estudiantes al final siempre quieren ganar y siempre salvar la materia, como decimos en Antioquia, pasando los pelitos. Y aquí, hoy sí en el trámite fue el mejor partido de Independiente Medellín, pero ojalá hubiera sido en los compromisos anteriores y les aseguro que Medellín por lo menos tuviera 5 o 6 puntos más mire, eh, a mí me parece que a Medellín le faltan jugadores que tengan categoría no solamente la actitud con C la actitud con P es que donde Kevin Londoño como hablase en los medios de comunicación jugase fuera el mejor jugador del fútbol colombiano y siga contando una serie de jugadores en Independiente Medellín, ojo que el fútbol no solamente se juega con los pies, se juega con la cabeza. Señores de la parte administrativa, ya son cinco campeonatos consecutivos, torneos cortos, que Medellín no clasifica a los ocho. Y entonces... Bueno, vamos a ver qué dicen los hinchas de corazón que fueron al estadio Atanasio Girardot al final del juego sobre el resultado Medellín o el empate del Medellín con el Pereira 0-0. Los hinchas de corazón hablaron así al final del juego con Don Elkin, la voz. 0 por 0, Deportivo Independiente, Medellín Deportivo Pereira. Vamos a saludar a esos hinchas de corazón que resisten, acompañan al medallo. También vino gente de Pereira. Amigos, su opinión. Mi opinión, que ese es el COVID de Giraldo, quién sabe dónde hay que traer la vacuna para vacunarlos contra ese COVID que tiene Giraldo ahí ese circo. Me... ¿Ah? No, eso es la tristeza uno viniéndose a mojar con frío. Vea, vine sin la camiseta. Pues mire, sin la camiseta y la primera vez que, que viene sin la camiseta, así ganamos. Qué tristeza el que por Dios no hay nada. ¿Usted qué dice? No, venimos a acompañar al, al Grande Matecaña. ¿Cómo los trataron? Bien. Bien, no, sin ningún problema, sin ningún inconveniente. En compañía de mi familia, de las niñas. Una tarde muy bonita para ellas, primera vez que haces en el estadio, sin ningún inconveniente. Hombre, no, yo creo que dentro de todo Medellín, creo que tiene, le faltan jugadores de más jerarquía. Ahí hay jugadores que no, no, no tienen más, no les puede exigir más. Loaiza, no sé qué le pasa a Loaiza. Loaiza ya no entrega una carta. ¿Usted qué dice, amiguita? ¿Cómo está? Bien, ¿Ah? Maneja allá. Sí, bueno, pero así es la vida. El partido me dañé malo. Y yo le quería cargar el partido, se que quiere mucho, que le jugar el partido bien, que el partido malo y que le varones. Ella es una hincha de corazón, le doy un besito. Amigo, ¿usted qué piensa? Bueno, ahí le transmi les, les transmito lo que ella quiso decir: que, aquí, que me allí muy malo, hermano. Un equipo que juega y que entrenan todos los días, que se ganan los millones. Que entreguen el balón bien hermano para que hagan una gambeta uno aquí no viene a, a pasar el balón de un lado al otro a mí no me parece en esos momentos como está jugando el equipo porque le hace falta jugadores de calidad como ya lo han dicho y una mejor entrega en la cancha no no le falta le falta todavía para otro semestre hay que, hay que meterle meterle plata a eso, no sé, pero está este, este torneo sí muy, muy, muy regular. sé qué dice? Hombre, un equipo que le falta corazón, hermano, le falta más entrega, todo el partido haciendo la más jugada. Les falta compromiso y los equipos no necesitamos grandes figuras, sino que los, ac los actores del, del juego, los jugadores tengan corazón, tengan sentido de pertenencia y armen un equipo, un equipo de verdad. Como siempre, una, una alegría cada seis o siete Años. Queremos que el próximo año se cumpla otra vez ese ciclo y nos armen un buen equipo y, y, con, y bien competitivo, no hay más que decir. ¿Usted qué dice, el hijo, cierto? Sí. No, decepcionados, pero ya esperas el otro año que mantengan al técnico, uno que otro jugador, pero hay que vender ese equipo para reestructurarlo. Usted que se disfrazó de piloto. Medellín necesita un piloto para ganar. Mm, necesita un piloto bien bueno en, el, en lo técnico y en los jugadores. ¿Usted qué dice, amigo? Se escudo, se respeta. Los únicos que están representando este escudo son la hinchada. Que se vayan si no la quieren sudar. Hoy se jugó buen partido, pero no hay nadie quien haga gol. Y ese bar, ¡ay, ¡qué tristeza! ¿Que cierren ese barro? No. ¿Ley seca para el bar. Yo creo que sí, hombre, que, oiga, qué que, que, que tristeza. El Medellín que no tiene quien haga goles. Ahí sí estamos montados, como se dice. Señores, un aplauso para ustedes y mi respeto. Son hinchas de corazón, hinchas del medallo. Esta gente. Son los que representan esta institución, el Deportivo Independiente Medellín. Vámonos, me hallo, vámonos, me hallo, hermanos, vámonos, vayan, vamos Medellín, vamos Se vaya Raúl. Bueno, mis amigos, seguimos en el superdebate. El programa diferente a todos en radio y televisión. Les recuerdo que este debate lo tenemos de lunes a viernes, tres horas de pura candela. Mañana, que es festivo, vamos a tener debate y ahí vamos a calificar la actuación de. Uno a uno de los jugadores de Nacional y del Deportivo Independiente Medellín. Bueno, vamos a la pausa comercial y ya regresamos en el superdebate. Permiso. Ya vuelve el superdebate por Teleantioquia.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 -e -e -e Sabemos que buscas herramientas de calidad para toda ocasión. Hechitus, por economía, garantía y calidad. tu marca de herramientas. en -e la compañía en el taller y en el hogar. Una marca de experiencia y con mucha variedad. Herramientas Hechitus. -e -e Una herramienta de calidad.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 En Dabeiba el cambio sí se ve, con una inversión de 1.185 millones de pesos, recursos propios de los dabeibanos. Hoy tenemos el Coliseo de estrezas que es un sueño hecho realidad en el periodo de la administración municipal, unidos por Dabeiba, en cabeza del alcalde Leito Orrego Durango. Una obra que, por supuesto, permite la integración de la comunidad en espacios dignos y potenciará la cultura y el civismo deportivo avanzando hacia una Dabeiba mejor, unida, Dabeiba es más activa, todos unidos por Dabeiba. Y Farmacéutica, Farmacéutica, distribuidor de productos farmacéuticos para todo el país, atención droguería, farmacias, farmacéuticas. Compre con nosotros y reciba las grandes descuentos y ofertas especiales que tenemos para usted. Llámenos en Medellín al 604 444 y al 310-825-0943. Alco, farmacéutica, medicamentos de calidad con servicio humano. Bueno... Y proseguimos en el debate, y ahora sí, llegaron los buñuelos, llegaron los buñuelos de la comarca, rapidito, uy, llegó el hombre de los buñuelos, mire, sí, y la natilla, a la tía, tía, pues. natilla Gustavo Osorio, sí, tiene la natilla, a ver, y este es el buñuelo artesanal, o no, a ver, sí. cuéntenos. Buñuelo artesanal, la comarca, para todos los panaderos. Y, y en esta navidad todos los panaderos deben de tener este producto, siga ahí con Luciano, oh. lo invitamos a ver Gustavo, ¿cómo mm. le pareció? Hey, excelente, vea, de, de acá cantar, salen los buñuelos sí. más suaves y esponjosos. Mm, acá. Don Lucio Y es un buñuelo hecho con harina de maíz La Comarca Así ¿eh? Así que esta es la harina de maíz Para la mezcla de los mejores buñuelos Con La Comarca Cada vez son más productos Con el sabor de La Comarca La Comarca Los más sabrosos productos Con el sabor de La Comarca bueno, proseguimos en el superdebate. debate a esta hora como de lleno de punel. y esa natilla, es que estamos de Navidad, estamos en Navidad, ya llegó la Navidad Bueno, ahora sí, nos vamos a rematar el tema de Independiente Medellín y vamos a rematar el tema de, sí, de Medellín porque ya sacamos las conclusiones del Atlético Nacional. ¿Cuál es el próximo partido del Medellín? Medellín juega el próximo domingo a las 2 de la tarde, oiga qué hermoso horario, dos de la tarde el domingo contra Patriotas en Tunja bueno. Luego viene el clásico y termina jugando contra Pasto. Bueno, señores, ahora sí Don Luciano, vamos con las conclusiones del Deportivo Independiente de Medellín. A ver Luciano, diga Ballena. Estoy gozando esta delicia de buñuelo que me acaban de, de, de entregar. Bueno, esto es un espectáculo. Claro, no es. Medellín no pasa nada Por una cosa elemental. Por una cosa elemental, no hay materia prima, no hay materia prima. No. Yo no estoy de acuerdo. Hoy obradores... demostró, no, yo no estoy de acuerdo, Rafa, porque ya mostró Medellín que es superior. superior, al equipo de moda, que es el deportivo Pereira. Lo, lo hizo ver mal. Lo hizo ver mal. No hay materia prima. Para Si sí. se estrelló Bolillo sí. Gómez y se está estrellando comezaña Ustedes creen que Kevin Londoño es jugador para un equipo de fútbol que se precie de grande en Colombia. Arboleda. Ustedes creen que Gutiérrez, que Arboleda, que yo no sé quién, que, que, que, que Eduardo López, que Sebastián Hernández arma un equipo de categoría en Colombia. Mire, Entonces, el problema de Medellín es que desafortunadamente eh, los dueños del equipo, muy tacañitos, para armar un equipo verdaderamente competitivo. Han contratado dos técnicos de una calidad extrema, como son el señor Gómez y el señor Comezaña. Pero cuando uno tiene materia prima, no tiene con qué trabajar. Bueno, no, a ver, no, Gustavo, no, su conclusión. No, no, no, para mí, para mí el problema de Medellín es que a los señores no les ha dado la gana en tantos partidos que se han jugado. Se han jugado 15 fechas, ¿cierto? O ya 16. 17. 17. 17. 17. No les ha dado la gana en la mayoría de partidos, les dio la gana hoy. Porque la verdad, en los partidos anteriores han caminado la cancha. ¿O ustedes creen que la diferencia entre Medellín y Alianza Petrolera, que es un equipo de la B, es de tres goles? No, señores, no les ha dado la gana. Pero jugadores sí hay, jugadores sí hay y creo que materia prima sí hay. Pero no han querido los señores. Bueno, hoy se polemizó aquí porque eh, se comió un gol Kevin Londoño, pero también se lo, se lo comió unos Buletis, otro, otro Vladimir Hernández, otro de otro de Oaxaclar, que era norteamericano del Deportivo Pereira, impresionantemente fue una de las figuras del compromiso. El tema es que Medellín no, no, no, no, no tiene un goleador, no tiene un Germán Ezequielcano, no tiene un Yacho Martínez, no tiene un José Vicente Greco. No, son jugadores que como Buletis, a, a pesar de que estuvo en Argentina, en Italia, en México, en Chile, nunca pero fue Buletis, no, no trae el moral de goleador Buletis que fue goleador el primer semestre con Medellín hasta que se lesionó, es cosa diferente, lo mismo Cambindo, Cambindo viene a marcar un solo gol con el América, no hay un goleador en Medellín y marca mucha diferencia. ¿Qué demuestra eso que dijiste, que no hay materia prima? Eso lo estás ratificando, con otras palabras. Infortunadamente para el trigo Comesaña, trabajar con eh, algo que él no tenía, que él no, no, no lo pensó, una materia prima que no era la adecuada, era difícil y él tiene toda la razón, él está tratando de salvar un barco que está, está más hundido que, que a flote, pero es que, claro, lo, y todos, todo el semestre lo hemos hablado, los niveles individuales. Aquí recuerdo, y en este programa, cuando mencionaron el nombre de Sebastián Hernández, que era un gran sí, jugador, señor. que titular sí, en, señor. De, en los equipos donde ha estado, y, que de, y, y, y dijimos, por Dios, ese si es un jugador de, de media tabla para abajo, es un jugador para equipos como Patriotas, Pasto, etcétera, etcétera, equipos de media tabla, no para equipos grandes que tengan aspiraciones, porque es muy pechifrío. Y aquí me dijeron que yo era un, que era un mentiroso, que había dicho mentiras, que porque era figura en el Caldas, que ha sido figura no sé dónde. Yo no he encontrado seguro nunca la figura. Comience por ahí para citar algunos nombres. Mire, aquí hay algunos que son muy extremistas, ni tan allá ni para acá. Medellín no tiene la mejor nómina del fútbol colombiano, es más, no tiene ni las tres, cuatro mejores nóminas del fútbol colombiano, pero tampoco tiene una nómina tan discreta para no ingresar a los ocho de Colombia, por lo menos con lo que se tiene para no ingresar a los ocho de Colombia, y qué pena, es que faltan jugadores de carácter, porque quién va a dudar de las condiciones de Reina que no estuvo hoy, pero igual está durante el campeonato quién va a dudar de las condiciones de un Vladimir Hernández que en los dos últimos partidos se ha destapado por lo menos a jugar mejor pero hay falta de carácter en Independiente Medellín y eso lo relaciono yo, así don Comezaña no lo haga y don Velosa le haga el ventilador a Comezaña eh, son jugadores sin, sentido, eh, sin fuerza testicular lo que algunos denominan huevo en la cancha y es verdad, lo que sale eh, eh, barato queda caro al final porque son jugadores que llegaron en un momento hasta asequible, diría uno, para Independiente Medellín, y es increíble que en 17 fechas, don Rafa Gol, oído a este dato, sea nueve partidos sin que Medellín marque un gol. Así ningún equipo reclasifica a los ocho hombres. Bueno, yo pienso que Medellín sí tiene materia prima y muy bueno que no ha, tenido, no ha tenido muñeca. Bolillo llegó nublado, y con esa nómina no fue capaz. Y ahora llega Julio Comezaña, y en lugar de ponerse a dirigir y cuadrar ese equipo, entonces es a todas horas echando vainazos. ¿Qué es lo que dice, Luciano? Que usted sí le tiene la palabra. Que eh, este equipo es lo que tenemos. Ah, es lo que tenemos. Es sí, lo que sí. Tenemos. Sí, sí, Este sí. equipo es lo que tenemos. Gracias por recordarme sí, eso. Entonces ya no no de escuchar a don Julio que en lugar de ponerse perro viejo echado perro viejo echado un hombre con toda la experiencia, el bagaje que tiene Julio Belino Entonces ahora todos los partidos. Y sí es eh, lo que tenemos, es lo que no hermano, si tiene materia prima hoy lo demostró, faltó el gol y cuando empiecen a enchufarse los jugadores, van a hacerlo pero para mí, si tienen ya materia que inflar, prima, chupar, le falta muñeca, no, bueno vamos a los resultados de la jornada ¿cómo fueron los resultados de la jornada, Luciano? Millonarios cero, Equidad uno, Caldas uno, Patriotas uno, América uno, Petrolera uno. Junior, bueno, a ver, sí, el mañana. De noviembre, Junior, mañana contra Pasto, Huila recibe al Deportivo Cali, Quindío recibe al Santa Fe. Martes 2 de noviembre, Águila se enfrenta al Deportes Tolima. Bueno, tenemos la próxima la fecha. La próxima fecha, Deportivo Pereira frente a Jaguares, Envigado frente al Once Caldas, Alianza Petrolera recibe al Huila, Equidad Seguro recibe al América de Cali, Nacional el próximo sábado recibe al Bucaramanga. Patriotas Independiente, Medellín, próximo domingo a las 2 de la tarde, Santa Fe Junior, Tolima recibe a Millonarios, Deportivo Cali juega con Quindío, Deportivo Pasto recibe a Águilas. Bueno, tenemos la tabla base. Primero Atlético Nacional, 40 unidades, segundo Millonarios que viene perdiendo con 32, tercero Pereira, 29, uy. Cuarto Tolima, 28, quinto Petrolera, 26, Envigado, uno de los nuestros, sexto con 26, séptimo Junior, 25 unidades, octavo Bucaramanga con 25. Noveno, Cali, 24. Santa Fe, décimo, con 23 puntos. 11, Cali con 23. 12, Jaguares con 23. 13, Quindío con 21. 14, Independiente Medellín con 21. O sea, no es la posición de Independiente Medellín. 15, Quidad con 19. 16, Águilas con 17. 17, Pasto con 15. 18, once Caldas con 13. 19, Patriotas con 12. Y 20, Huila con 7 puntos. Bueno, ahí está la tabla, el resumen de la jornada de lo que fueron los partidos. Y ahora sí vamos con la pregunta, ¿no? Hoy tenemos una pregunta y es, ¿dónde está la central mayorista? Ahí antes hubo dos escenarios. ¿Cuáles eran esos escenarios? Uno era, era eh, fueron dos escenarios, uno era, como lo dije, decía, en tierra derecha, y el otro, don Fernando. ¿Cuál era, Uy, don Fernando? nos los apostaba por el 69. Sí, sí. era, era como un estadio. A ver, la respuesta la tenemos en esta noche y le estamos saludando Eduardo Orlando Toro, que es el gerente de la central mayorista, tiene la respuesta. Buenas noches, doctor. ¿Cuál es la respuesta? Hola Rafa Gol, soy Evelio Pérez, el presidente del consejo directivo de la central mayorista de Antioquia ¿Y usted? Un saludo Rafa Gol, soy Juan Toro, el gerente de la central mayorista de Antioquia ¿Y cuál es la respuesta a la pregunta de Todos Unidos por Antioquia? La respuesta es que aquí quedaba el hipódromo San Fernando Era el hipódromo donde se corrían las carreras de caballos en Colombia en la época de los 50 y los 60 Y aquí también jugaba el, el fútbol, ¿cierto? Claro, era el hipódromo podemos a Fernando, y ahí mismo estaba la cancha de fútbol, donde los futbolistas de aquella época venían a jugar fútbol a la central mayorista, que es hoy la central de Abasto. Claro, aquí comenzó a hacer radio don Augusto Velosa. ¿Cuál es la última la actualidad de la mayorista en sus 50 años? Bueno, digamos que estamos planteando el reto de los nuevos 50 años de la central mayorista. Venimos con proyectos muy grandes como construir el hotel cinco estrellas dentro de la central y seguir, digamos, en la dinámica de entregar el 32% del abastecimiento del país en alimentos o sea que hay una activación enorme en la central mayorista, exacto y es considerada la mejor central de abastos de América Latina aquí estuvo el presidente hace un mes larguito y hablaba de la belleza y del gran apoyo que tuvo esta central para Colombia por el tema del COVID, o sea que fue demasiado bien manejado. Me entra un mensaje al WhatsApp, me dice Juan Diego Arroyá de nuestro compañero, pregúntele al gerente que a cómo está el pepino hoy, que él cómo sabe Hombre, ya, es muy fácil En www.lamayorista.com Encuentras el listado de precios De todos los productos de la canasta familiar Eso, Esa publicación la hacemos diario Con los productos de todo Lo que se vende acá en la central mayorista Dele cambio a Rafa Gol y yo me quedo con ustedes Mercando, diga Rafa Gol sigue y Rafa Gol sigue allá con los eh. cuchachos Siga Rafa Gol Rafa ¡Gol, gol, gol, gol, gol Bueno, muchas gracias al doctor Evelio eh, y al doctor Orlando también, que Juan Orlando, que estuvieron ahí eh, dándonos la respuesta del San Fernando. ¿O ¿Usted le tocó el San Fernando, Luciano? ¿Es, no, ¿En ese estadio no le tocó? No, no me tocó. <risa> no, me tocó, <risa> no <risa> yo estaba muy niño cuando existía el San Fernando. Es que yo tengo 72 años, ah, o sea, no me que da que sí pena decirlo. Claro, pero era eh, niño. No, pero no no no me tocó asistir a él. Vaya, pero sí les puedo decir que mandaba la sintonía allá en el hipódromo San Fernando. Bueno, señora. Velosa. Que eso, ah, que eso, eso, bueno, eh, para, eso es parte vaya. de la historia del hipódromo. Ya, ahí porque se me acaba y después no sí. vamos a los vitrinazos. Rápidamente, número, número, número, Gustavo un número del 1 al 187. El 87. El número 87 para Michelle la, Montoya de del barrio Laureles, cuatro personas el programa. Tres hombres, una mujer. La respuesta dice el estadio y el hipódromo. El estadio San Fernando, sí señor, sí, sí. respuesta correcta Por, por favor, Luciano, un número El puntaje nuestro eh, eh, Yo por qué hablo siempre en plural tan amplio hombre? El puntaje nacional cuatro pu 40 puntos cuatro. <risa> El número 40 Adolfo Espitia En el municipio de La Estrella Cinco personas ven en el programa en este momento En esa casa, dos hombres, tres mujeres La respuesta dice Es, es hipódromo Y estaba el estadio el Estadio San Fernando, correcto. Eh, Cirujano. En la edad de Gustavo, 28. Está tan 28. acabado, puede ser, hermano. <ríe> bueno, el 28, <ríe> Mauricio Grisales, vive en Villahermosa. Eh, cinco personas en el programa, dos hombres y mujeres. La respuesta oh. es Estadio Hipódromo, correcto. Eh, Juan Diego. El 114. El 114 para jo José Los Joaquín García, de en el barrio... Carmen sí, de... No, estoy en un municipio, Carmen de Viboral. Carmen un municipio sí, Viboral. claro. Cuatro personas ven en el programa, dos hombres, dos mujeres, y la respuesta de una sola dice Hipódromo. Eh, Me falta la voz. El número 31, a propósito, el 31 de octubre, a cuidar los niños. Aquí nos endulzaron, pero con Buñuelo y Natilla. Bueno, eh, corresponde al señor Jesús García. Él vive en el barrio Calazán. Cuatro personas ven el programa, dos hombres, dos mujeres en estos momentos, y la respuesta es Hipódromo. Me queda un número. A ver, eh, Gustavo. El número 100. Es una dama, Rosalba Ocampo, vive en el municipio de Envigado. Tres, eh, tres personas ven en el programa. Dos hombres, una mujer. La respuesta es el hipódromo. Correcto. Entonces vamos a despedir ya el programa con vitrinazo. Tengo vitrina. Vamos con la vitrina, la vitrina, la vitrina, la vitrina. Para... Mar... Bueno, aquí tenemos al que está ahí en pantalla, es... Eh, Brian Tavares y Francisco Yarce hinchas del Medellín, y tengo también para Martín Tavares, para María Eugenia Yarce hinchas del Independiente Medellín, un abrazo, lo mismo para el niño Juan Pablo Castrillón es del municipio de Barbosa eh, hincha de Nacional y miro pide vitrinazo pero también tengo vitrinazo para Esteban Osorio, para Juan José eh, Montaño para Camilo Bolívar y para el doctor Adolfo León Palacio, muy recordado el doctor Adolfo León Palacio, ¿se acuerdan? Bueno, ¿para quién más tengo por aquí para darle vitrina? Bueno, eh, dale, Luciano. Para el doctor Luis Felipe Gil, rector y personal de alumnos y docentes del CESTE. Para el señor Antonio Doralba, Claudia Lucía María Gracia, Enrada Fashions, y para Jorman López, Catalina Taborda, en Cell Store, que está en la 80. Para Luis Alejandro Primiciero, en Zipa, Kiraco, que el cinto Cayo, pues. Para el Gabriel Jaime y Gustavo Urrego, para los doctores Héctor Jaime Garro y Misael Cadavid, y para el veterinario Frank Cardona. Medicinazo para el profesor Orlando Montoya, que dirige en el Ecuador y está por estos días en Medellín, con temas de salud. Para Celimo Benavides, en Ibarra, Ecuador, que no se pierde el programa, nos cuentan. Para Don Tito González de Goya... Para la gente de Chévere Radio en Pereira, para Wilson, Bedoya, Giraldo y nuestro gran amigo Tuto Carvajal. Vitrinazo para el señor Francisco Javier Orozco está de cumpleaños, que Dios lo bendiga don Francisco, 63 años, está muy joven, está entero. Lo saluda su hijo, don Alejandro Orozco, le dicen, el cemental del gimnasio. Saludo muy cordial, señoras y señores, a Jason Ortiz en Manizales, nos ven y nos escucha, y a mi amigo deportivo independiente Medellín, Giraldo Zuluaga.